Hola y bienvenidos a Vacunate, Vacunalos. Hoy tenemos de invitada a Sara Hernández, que nos habla de todo lo necesario sobre la rubeola. Hola a todos, yo soy Sara, estudiante de enfermería, y en el vídeo de hoy del programa Vacúnate vacúnalos, os voy a hablar de una enfermedad conocida como rubeola. Comenzamos con lo básico, ¿qué es la rubeola? La rubeola es una enfermedad causada por un virus de la familia Togaviridae. Por lo general, los síntomas de esta enfermedad son leves, generalmente en forma de fiebres y manchas rojas en la piel. Sin embargo, tiene consecuencias graves en mujeres embarazadas, ya que puede causar problemas en el feto, conocidos como síndrome de rubeola congénita o incluso la muerte del feto. ¿Qué ha conseguido la vacunación en los últimos años? Gracias a la vacunación de una gran parte de la población en la última década prácticamente se ha eliminado tanto la rubeola como el síndrome de rubeola congénita en los países desarrollados y en algunos países en desarrollo. La vacuna mediante la cual nos protegemos ante la rubeola es conocida como triple vírica. Esta también nos protege ante la parotiditis y el sarampión está compuesta por virus vivos atenuados, de estas tres enfermedades, que no tienen capacidad de producir la enfermedad, pero nuestro cuerpo produce respuesta ante ellas. Al tener la misma vacuna estas tres enfermedades, la pauta de vacunación va ligada y las explicaremos todas juntas en otro vídeo. Estas son las principales generalidades que necesitáis saber para estar informados sobre la rubeola. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Thank you